Oiga, se viene el negocio del siglo. Maduro cambió una marrana de un millón por dos gallinas de 500 mil. ¿Cómo la ven ustedes ese negociazo? ¿Qué es lo que se pretendía hacer con, con estas salidas en falso que hace este señor? Porque comenzar una Navidad en octubre. Normalmente se comienza la Navidad, la época navideña en cualquier país, a partir del primero de diciembre. Nicolás tratando de resarcir las cagaotas pues, que ha hecho. La colocó comenzando el primero de noviembre Pero como la parece que la cosa le ha dado resultado Porque porque es como, como taparle la boca a un niño con un dulce Entonces ya no la comenzó en noviembre Sino que la comenzó en octubre Entonces inventarse una navidad desde octubre, octubre, noviembre, diciembre Tres meses de navidad En un país que está aguantando la física hambre Pues es totalmente absurdo En un país donde la inseguridad prevalece Donde Morcho, Papá Noel en Venezuela no dice... Ho, ho, ho, sino ojo, oh, ojo, oh, ojo, oh, ojo, oh, oh, oh. ¿por qué? porque lo pueden robar, lo pueden atracar porque la gente está aguantando la física hambre y cuando la gente está aguantando la física hambre hace lo que sea para poder sobrevivir y esos son de las cosas precarias que está pasando en este país y le da a uno no sé como una impotencia el compartir estas noticias sabiendo de que es que la solución no es alargar una navidad, la solución no es darle un dulce a un niño para superar el hambre, la solución no es salir por televisión que ya firmamos los diálogos borrón y cuenta nueva y esto ya se arregló, no. Esto es un proceso largo, así como se han demorado 21 años para cagarse en un país como se lo tiraron a Venezuela, pues así mismo también se va a demorar otros tantos para poderlo levantar. Y eso es lo que la gente no tiene conciencia. Yo me quedo pensando, muchas personas todavía comulgan con una idea socialista. Si ustedes se, se enfrascan bien a lo que es un socialismo, el socialismo encierra otras cosas. Pero estos se disfrazan en un socialismo barato, en un socialismo acomodado. Ya no podemos hablar ni siquiera del chavismo, ya es el madurismo, porque los chavistas... Que eran afines a chávez están en el exilio o están en la cárcel porque sencillamente palabras más palabras menos el mismo maduro volteó a chávez entonces yo me imagino en la tumba ya chávez tratándose de salir para decir y la cagué colocando este man allá pero ya lo hizo y no hay vuelta atrás el dolor de un pueblo no se puede curar con apenas un discúlpame la pérdida de seres queridos no se puede curar con decir ...que son parte de un proceso... ...el hambre de un niño no se puede curar con un juguete... ...parece ser que eso es lo que pretende hacer el dictador Nicolás Maduro... ...cuando decretó que llegó la Navidad... Apenas empezando octubre a Venezuela. La verdad uno no sabe si llorar o reír con estas babosadas de quien dice ser el mandatario de Venezuela. Quien a través de un video publicado en redes sociales dijo. El jefe del régimen chavista hizo el anuncio mientras alardeaba de la decoración de luces, árboles y adornos navideños en el palacio presidencial de Miraflores, ubicado en el centro de Caracas. Maduro decretó a través de un video en redes sociales la llegada anticipada de la Navidad al Palacio de Miraflores, que sirve como casa del gobierno del régimen chavista en Caracas. La pregunta mía, ¿será que con, con unas luces navideñas compramos vacunas? ¿Con unas luces navideñas calmamos el hambre? ¿Con unas luces navideñas trancamos que se sigan saliendo los venezolanos de Venezuela a Isla a pasar las penurias en otros países porque ya no aguanta más los que, lo que está pasando en venezuela es algo que, que la gente tiene que espabilarse venga qué van a hacer no olvidemos que vienen las elecciones y es hora de sacar sacar la casta porque yo veo muchos venezolanos que hablan duro y son ocho gritan y hablan y dicen que hacen pues llegó la hora que vayan a las urnas y demuestren que no es solamente bla bla bla pero antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a ustedes seguimos aquí dando lora, siendo los chismosos del paseo y contando lo que realmente está pasando en Venezuela. Maduro sacando pecho, como siempre. Llegó la navidad empezando octubre, dijo a través de un video en el que se le ve paseando con su esposa Silvia Flores por las instalaciones del palacio presidencial de Miraflores en el centro de la capital venezolana, él venía preparando eso desde el fin de semana por eso después del colapso del día lunes cuando se cayeron todas las redes de Facebook, Whatsapp Instagram, él estaba preocupado decía yo no sé por dónde publicar este video, exclamó decía el dirigente chavista mientras exhibía la decoración navideña en la sede del poder ejecutivo, como si fuera borrón y cuenta nueva o aquí no ha pasado nada maduro exclamó en venezuela vamos a tener unas navidades felices brillantes llenas de luces y colorido vuelvo y digo eso suena bonito pero ¿qué soluciona eso de pronto lo único que va a hacer es cambiarle el chip o el espíritu navideño se lo va a cambiar a un niño pero la realidad de los adultos es que están haciendo peripecias para poderle dar de comer a ese niño entonces yo pienso que la solución no es unas una lucecitas navideñas o un juguete. Esto es más profundo, pero da rabia que viendo lo que está pasando, me ocho. así como vamos donde Maduro siga de, de mandatario de Venezuela, ya que a cinco años la Navidad va a comenzar por ahí en abril, porque cada año se está corriendo un mes, un mes más. No olvidemos que comenzó que desde el 1 de noviembre, luego es que el 15 de octubre y ahora desde el 1 de octubre. Entonces, así como vamos, vuelvo y digo, va a comenzar por ahí cuando mucho, termina Semana Santa y arranca Navidad en, en Venezuela. Pero la solución no es esa. Por favor, reaccionemos a lo que está pasando. Recordemos que no es la primera vez que Maduro decreta las Navidades anticipadas en Venezuela. En el 2020 anunció el inicio de la época de decembrina, el 15 de octubre, con una maniobra para desviar la atención pública de los graves problemas que viene atravesando el país durante los últimos años. Esto es lo mismo, son cortinas de humo que hace para tapar las falencias que se tiene. Pero yo vuelvo y pregunto, la pregunta mía en este momento ya no es ni siquiera para Maduro. Es para usted, el venezolano de a pie, el de la población, el de la vereda, el de la ciudad, el del municipio, el venezolano... Que sale a trabajar en la mañana y vuelve en la noche para darle sustento a sus hijos ustedes ven esto y qué piensan hacer ahorita en las elecciones por favor ya no aguanten más porque si ustedes de pronto tienen un temor ante un régimen ante una tiranía como es la de nicolás la dictadura de nicolás maduro yo sé hay un miedo pero también hay otro miedo existencial de que todos los días que su hijo, su esposa, su esposo, sus abuelos, sus padres, sus hermanos pueden morir de hambre. Es, es algo que toca ponerle lógica. Señalaba en el 2020 el eslogan del chavismo como fundamento de la decisión de decretar que este 15 de octubre, lo decía en el 2020, era el inicio de la navidad, 2020 entre comillas, impulsamos la soberanía alimentaria, no olvidemos que hace dos años había pavo y había morcho, pasaba como la comida de los presos, en la mañana caldo de ojo en la tarde caldo de ojo y en la noche ojo que no hay caldo este año la comenzó unos días más antes comenzando octubre la estrategia fue revelada a través de medios oficialistas como la cadena BTV y con una fotografía de maduro y su esposa cilia flores dentro de una composición con elementos típicos de la festividad cristiana del 25 de diciembre y una imagen de la virgen maría con Jesús entre sus manos. Ustedes se acuerdan esa imagen quién utilizaba el crucifijo ahí en la mano y hablaba al pueblo para que el pueblo se arrodillara Fidel Castro. Posteriormente se lo enseñó a Chávez y Chávez se lo enseñó a Maduro que coge un Cristo y lo ponen acá para decir ay es que ellos son tan creyentes. Sí, pero si realmente creyeran no estarían haciendo las burradas que están haciendo porque están ellos. Alimentan, Desafortunadamente juegan con la fe del cristiano Porque esto es una fe cristiana que se celebra el 25 Pero ellos lo colocan como antesala Para seguir tapando al pueblo Tapándole los ojos al pueblo Para que el pueblo entienda Que realmente lo que se están haciendo son burradas Como quien le da un dulce a un niño Nada ni nadie nos va a quitar la felicidad y la paz del pueblo ¿Cuál felicidad y cuál paz? No sé Que recibe la navidad con un país en tranquilidad óigase bien tan tranquilo es que ya se han ido más de 6 millones de venezolanos y que se prepara para tener un año 2022 de desarrollo y prosperidad defenderemos la paz de venezuela son las mismas palabras del 2019 las mismas del 2020 y ahora las mismas del 2021 y no pasa absolutamente nada recordemos que para esa época los festejos chavistas empezaron en el lujoso hotel Humboldt de Caracas que se iluminó con luces amarillas, azules y rojas los de la bandera venezolana y además se encendió una cruz en el cerro Ávila ceremonia que siempre se realiza el 1 de diciembre ojo en el hotel Humboldt donde van el grupito que tienen el billete que le han robado a Venezuela en una arenga a sus funciones maduro Dijo que no se les olvide el año 2019, año bello de lucha que hemos demostrado que somos superiores a cualquier agresión, a cualquier manipulación, a cualquier dificultad. Ahora en el 2021, igual o peor que otros años, las navidades alegres que Maduro le vaticina a los venezolanos se vieron opacadas por promesas incumplidas en la que ofrecía donar perniles, pierna de cerdo, características de plato típico navideño venezolano a las familias más necesitadas. Luego de eso se registraron múltiples denuncias de corrupción en torno al reparto de los productos, los cuales no llegaron a la gran mayoría de los hogares. O sea, palabras más, palabras menos, esa plática de los pavos se perdió. Al igual que todas las promesas que han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Que este espíritu navideño les sirva a los venezolanos para ir a las urnas y votar porque saquen esa basura y limpien de nuevo la casa. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.